Hola, ¿qué tal amigos de BogotáLacarta.com? Yo soy Daniel y estoy aquí con Mauricio, nada más y nada menos el cantante de, de Bruces a Mí, ¿Qué tal, Mauricio? ¿Todo bien o okay? qué? Todo muy bien. Un saludo a toda la people que está ahí conectada. Eh, Mauricio eh, de Bruces a Mí, una banda de reggae de medallo para todo el mundo, casi 20 años de carrera. Están presentando algo nuevo aquí. Cuéntenos un poquito qué, qué es lo nuevo de Bruces a mí. Bueno pues acabamos de sacar un nuevo disco que ya pueden encontrar en las plataformas digitales, la, la que prefieran, YouTube, Spotify, Deezer, se llama Río Amar People, búsquenlo, disfrútenlo y este sábado 30 de junio vamos a estar aquí en este mismo escenario en Casa Babylon eh, presentando este disco en vivo. Eh, Mauricio, hablando un poquito de, de Río Amar, es un trabajo que, que viene como en, como en capítulos, tiene como cuatro capítulos, cuéntenos un poquito de dónde sale esa idea o, o por qué subirlo así. Bueno, fue el concepto a través del cual hicimos el disco, eh, quisimos lanzarlo primero por las plataformas digitales antes de sacarlo en el CD, en el formato físico, eh, lo presentamos desde el año pasado capítulo por capítulo, cada capítulo tenía un concepto que tiene que ver con Río Amar, cada capítulo de tres canciones, Río Amar es como ese viaje de las montañas hasta el litoral que hace el río, usamos el agua como, como la expresión estética para, para escribir las canciones y bueno, es como una similitud a lo que somos nosotros, nosotros somos de una ciudad que queda entre montañas, pero hacemos música del Caribe, ahí está nuestra música que llamamos Reggae Mestizo. Y hablando también un poquito de esto, la música que hace de Bruces a mí, eh, que no es solo eh, cantarle al amor, y esto tiene también una canción, un, un FT con, con Afaz que se llama Vampiros, que es una vaina con una, una crítica social bien fuerte, un video también muy bonito donde hicieron esto. Bueno, Afaz y yo somos vecinos, eh, somos buenos amigos, eh, queríamos hacer algo juntos hace rato y hicimos esta canción se llama Vampiros. Es, totalmente cada a esos políticos corruptos y, y el video lo hicimos en un barrio que se llama Manrique en la zona nor, nororiental de, de Medellín con Ojo de Gato Films que es de esa zona y bueno quisimos contar como una historia un poco de esa cadena corrupta que hay a veces en, en las ciudades y con los políticos y pues bueno hoy estamos aquí precisamente en, en Casa Babilón porque el 30 de este mes ya, la otra, ya esta semana eh, están ustedes aquí también presentando el Río Amar, entonces Mauricio por favor invite a la gente de Bogotá carta.com que no se pierda este super evento Bueno people ya pueden adquirir la boleta junto con el CD, aquí en Casa Babilón atienden de 10 de la mañana a 8 de la noche cualquier día de la semana y los espero este sábado 30 de junio de a mí con todo el poder del reggae mestizo en vivo por acá nos vemos people, gracias. Ya lo saben gente de bogotalacarta.com, de Río Amar de Bruces a mí está por aquí el 30 de junio, no se lo pueden perder en Casa Babilón y recuerden que este evento y todos los eventos que están en Bogotá, solo están aquí en bogotalacarta.com, chao.